Mira, yo no sé qué pastillas son, yo no sé de qué tú me hablas, de verdad, yo no te entiendo.